Muchos más antes de empezar, a ver si para ver si más personas. Buenos días con todas las personas que están conectadas. Ya veo que están aumentando el número de conexiones. Y bueno, uh, ustedes saben que cada viernes tenemos este tipo de reuniones virtuales, de webinars sobre tópicos específicos en uh, salud mental y apoyo psicosocial para los países de Latinoamérica. Como se anunció antes, hoy día tenemos un, uh, un ponente muy especial uh, que es el uh, doctor Eduardo Vega. Eduardo Vega es un líder de pensamiento reconocido inter internacionalmente en programas orientados a la recuperación y políticas de salud mental, participación, derechos humanos, cambio de estigma y apoyo de pares y prevención de suicidio. Uh, tengo aquí delante mío el uh, currículum de Eduardo Vega, que es muy largo y no voy a entrar en muchos detalles. Quiero recordar y destacar que Eduardo es especialista Fulbright y comisionado del Estado de California para la supervisión y responsabilidad de los servicios de salud mental. Eduardo ha dirigido y prestado servicios en organismos de políticas de salud, incluso como experto invitado a la oficina del presidente Obama. Conozco personalmente a Eduardo hace varios años y hemos colaborado juntos, hemos trabajado con varios países de, de Sudamérica, sobre todo con la iniciativa de la OMS, OPS, Calidad y Derechos, y, y la verdad es un gusto de, de tener a Eduardo aquí uh, con nosotros. Uh, sin demorar más, me gustaría entonces de dar la palabra a Eduardo, que ha preparado una presentación sobre apoyo entre pares para nosotros y de ahí, como siempre, vamos a abrir el debate, comentarios y preguntas. Entonces, sin demorar más, Eduardo, te doy la palabra, por favor. No sé si tu micrófono está prendido ya y si Marta lo ha liberado. Over to you. Muy bien y muchas gracias, eh, doctor Bruni. Es un honor estar con ustedes hoy. Eh, soy Eduardo Vega. Um, Marta, si me puede. Eh, yo soy el director el ejecutivo de Human Nuestra misión es crear un futuro más saludable a través de soluciones innovadoras que empodren a las personas y las comunidades y reduzcan la carga global de la enfermedad mental y el suicidio aquí ven uno de nuestros programas entonces a seguir Marta ustedes conocen ya yo creo ese nota informativa sobre la atención de la salud mental y los aspectos psicosociales del brote de COVID-19. Um, eso, ese documento dice que el término compuesto salud mental y apoyo psicosocial se utiliza cualquier para describir cualquier tipo de apoyo local o externo en, con miras a proteger o promover el bienestar psicosocial y o prevenir o tratar trastornos mentales. Luego vamos a hablar sobre los estresores psicosociales y cómo el apoyo de par puede ayudar. Eh, esos estresores psicosociales, como ustedes yo creo, saben, eh, tiene que ver con el miedo, preocupación y la incertidumbre de, de ese mundo en que estamos viviendo hoy, actualmente, durante el brote de COVID-19. Como sabemos, es un tiempo muy difícil para mucha gente y es posible que la enojo y agresión eh, contra los niños parejas y familiares aumentan igual que el estado emocional mayor um, sea, peor, sea más peor en estos días bueno avance si me puedes eh, en el documento se ve esa pirámide de intervenciones para los servicios de salud mental y el apoyo psicosocial. Vamos hoy a enfocar en ese nivel eh, del fortalecimiento uh, de los apoyos de la com comunidad y la familia. Pues es algo <coughs> eh, diferente que los otros, pero es muy importante y vamos a, al siguiente si me puedes ah ese es un problema um, Marta ah puedes puede eh, tocarlo de nuevo ah okay entonces, ¿atrás? ¿Atrás? Ah, ok. Ah, algo no funciona acá. Eh, bueno. okay. Al seguir... eh la Hola, de Marta, de la Marta, de la Disculpa de la interrupción. Eduardo. Disculpa la interrupción, Eduardo. Marta, ¿este es un PDF o es un PowerPoint? Eh, es un PowerPoint, pero acuérdate que no deja... El sistema no deja poner si tiene animaciones no lo deja seguir. Ah, okay, eso no. No pone sabe. todo seguido. Gracias. Bueno, estamos bien, pero eh, vamos entonces. Okay. De una manera podamos imaginar la pirámide, pirámide vista desde arriba con círculos que representan problemas de la salud mental agrupados por in in intensidad y las formas de servicio o tratamiento que reciben. Las condiciones de salud mental subaguda en el espectro de del trastorno afectivo se caracterizan por molestias, angustia y discapacidad. Los casos serios y urgentes tienden a ser el foco de la mayoría de los fondos de servicio y los tratamientos como la hospitalización de los pacientes internos, que sabemos son los más costosos también. En el otro extremo del, del espectro está lo que algunos han llamado las personas que llamamos worried well, eso uh, aquí eh, es decir, la gente vulner, vulner, vulnerable <coughs> eh, y eh, bueno generalmente esas, esas personas, esos individuos son funcionales en todos sus dominios de la vida psicosocial pero pueden beneficiarse de algún tipo de apoyo o tratamiento más común, sin hospitalización, como la psicoterapia y los medicamentos. Esto también incluiría a personas que controlan su condición o sus síntomas de, sin servicios ni apoyos por ninguna razón. En algunos países, pero no en todos, el uso de servicios de psicoterapia extendidos, como sabemos, es considerado un lujo, es decir, un privilegio de ya que sean, de ya sea quienes pueden pagar el costo o quienes la autoridad gubernamental determina que deben obtenerlo o quienes están motivadas independientemente para buscarlo y acceder a él. Predominantemente, mujeres de clase media y alta. Eso sea eh, la burbuja aquí que se dice controlado y la otra, vulnerable. En el medio de este espectro, encontramos al grupo importante y muy desatendido de personas que experimentan angustia psicológica transitoria o prolongada, episodios recurrentes o prolongados de ansiedad intensa, desesperación o síntomas emocionalmente abrumadores. Este grupo puede cumplir con los criterios para el tratamiento de emergencia o crisis en un día determinado. Y como sabemos, los millones de individuos en ese grupo de hoy en día tienen poca o ninguna opción de atención y al mismo tiempo son muy vulnerables a los estresores psicosociales adicionales que resultan de la pandemia y las medidas tomadas localmente, para manejarla. Como vemos aquí, el grupo de personas que actualmente están o pueden estar pronto en esta categoría de angustia es potencialmente enorme. Y aquí, <coughs> voy y en esta imagen, vemos que eh, el grupo sudaguda, ese eh, pertenece, es decir, como sea hipotéticamente hoy actualmente, eh, en vez de eh, en el mundo anterior, sea poco menos, eh, sea eh, no tan grande como eso. Y como ven, eh, también es probable que este grupo crezca a medida que el desempleo, los impactos económicos y la pérdida de vidas y conexiones sociales continúan. Eh, eh, como se esperaba o como se esperaba en algunos lugares se profundicen en una recesión o depresión mundial. Es poco probable que muchas de estas personas busquen o accedan a dichos servicios hasta que su condición subaguda se, vuelve, se vuelva insoportable y en la mayoría de los países de este hemisferio, es poco probable que se les brinden muchas alternativas. Es probable que la hospitalización se proporcione solamente cuando la auto, autolesión se vea amenazada o se perciba como inminente, es decir, cuando la urgencia se ha convertido en emergencia. El problema sistémico, como todos sabemos, es que los servicios psiquiátricos de emergencia en la mayoría de las áreas están sobrecargados, con un número limitado de camas que deben asignarse solo a aquellos con los síndromes más graves. Nuestro... que el cohorte subaguda progrese a una angustia genuina con la meta de contener los costos y prevenir la muerte por suicidio y reducir el sufrimiento bueno en este espacio tenemos menos opciones en general eh, <coughs> la atención psiquiátrica urgente, la crisis móvil, la escasez, el relevo. Las residencias de crisis comunitarias existen, pero principalmente para respaldar o reemplazar al hospital. Dependiendo de dónde se encuentran, es más probable que muchos de estos rechacen a, a las personas en vez de proveerles los servicios. O le dan una cita de intervención básica como una cita consejería. Entonces esta imagen podría representar la situación en el mundo, bueno el, el otro que, que, que, nada, <ríe> que no hemos visto eh, antes de la pandemia um, y eso aquí más actualmente. ¿Por qué? COVID-19 presenta un riesgo significativo para las personas que experimentan angustia psicológica, de una manera que nunca se ha visto antes, precisamente porque interrumpe los apoyos sociales normales que mitigan el dolor y la angustia. Los factores protectores que disminuyen el riesgo de suicidio y disminuyen la intensidad emocional, incluyen elementos tales como roles significativos, pertenencia y sentido de propósito. Todos estos están amenazados ahora que tenemos un conjunto limitado de herramientas, principalmente líneas de llamadas de crisis, servicios de texto, y muy pocos programas comunitarios. Además, además, me parece muy importante prevenir que las personas suban en la pirámide de salud mental de OMS. En otras palabras, que, de, que se deterieran más y necesitan atención más especializada. se suban, o de, de otra manera, Um, eh, que, que se sienten peor um, sin embargo, el recurso más utilizado que tenemos son las personas que sufren ellas mismas esto es especialmente importante ahora, porque como es ampliamente conocido la oportunidad de apoyar o ayudar a otra persona es muy curativa, lo que se ha llamado el principio de ayuda. Está funcionando todos los días de muchas maneras y lo estamos viendo como respuesta al estrés pandémico en todas partes. A medida que las comunidades se unen para apoyarse mutuamente, este es. Además, la base del poder del apoyo de pares. Al siguiente, señora Marta, por favor. Y aquí se encuentra, vamos a enfocar el apoyo de pares a esa población de gente que experimentan angustia en el grupo subaguda. Además, se puede utilizar el apoyo de, de pares. Se encuentra aquí uh, ayudando a gente con menos, menos intensidad, algo de preocupación, los vulnerables, como digamos, y, uh, y también en situaciones más urgentes de crisis. Hoy día vamos a enfocar en ese grupo de, de gente se presentan como subagudos la próxima por favor pues qué? es cómo funciona este apoyo de pares este recurso definitivo se puede construir para ayudar a una gran cantidad de personas a través de la capacitación de las mejores prácticas para la salud mental un área en la que la base de investigación y habilidades ha estado creciendo durante casi 30 años eh, vamos a la próxima por favor aquí unos conceptos claves eh, de apoyo de pares eh, es equipar a no profesionales con habilidades fundamentales para el apoyo mutuo y el apoyo de pares, podría generar un cambio transformador para la salud mental en comunidades que nunca tendrán suficientes proveedores o servicios profesionales eh, y que actualmente están muy lejos de cerrar su brecha de recursos humanos y del tratamiento. Eh, pues es, es crucial darse cuenta que el apoyo de pares no reemplaza el tratamiento profesional, sino lo complementa. Eh, la diapositiva siguiente, por favor. Eh, como una forma de soporte psicosocial, el apoyo de pares es muy valioso cuando se practica de manera efectiva para ayudar a reducir la intensidad de los sentimientos duros, es decir, los estresores psicosociales. Sin embargo, existe una falta de, de comprensión de qué es el apoyo de pares y de qué no es y cómo se encaja en el espectro de servicios que tenemos o que quisiéramos tener. Por un lado, el apoyo de pares no es psicoterapia, no reemplace el tratamiento. Además, es definitivamente algo más que psicoeducación. Se acerca más en forma a los... Primeros aux, auxilios psicológicos o servicios de asesoramiento pa, para profesional, como los implementados a través del programa MHGAP de la OMS. Avancemos. Gracias. Eh, el apoyo de pares es y puede ser o oh, puede ser que eh, si es un apoyo psicosocial. Eh, puede ser un conjunto de habilidades y eh, algo que se puede capacitar profesionalmente. Es un so so soporte enorme y puede ser un servicio profesional o un soporte informal. Apoyo de pares es disponible en cualquier área de la vida, eh, en los dominios de educación, de trabajo, eh, y, cual, y may, muchos, muchas más. Bueno, está bien, así. Muy, muchas gracias, señora Marta, señora Coe. Eh, como en todas las formas de atención salud mental, el aspecto curativo crucial de, del apoyo de pares es la calidad de la relación entre las personas, o sea, la calidad eh, de, de la conexión. Sin embargo, la psicología de apoyo de pares es distinta a los servicios de asesoramiento profesional en dos aspectos importantes. La una, experiencia compartida. Oh, vamos. Okay. <ríe> Primeramente, eh, experiencia, experiencia compartida. El elemento central de apoyo de pares es una relación basada en la experiencia compartida, la experiencia específica, Podría ser profesión, edad, raza, incluso localidad, lo que, lo que quiera Cuando el apoyo de padres se centra en ayudar a un compañero de, con desafíos personales, ese desafío forma el núcleo del par. Las reuniones para personas que están recuperando una adicción en el modelo de 12 pasos de alcohólicos anónimos, entonces es claramente una forma de apoyo de pares. Los pacientes con cáncer, los sobrevivientes de trauma, trauma, las personas que experimentan el divorcio, los padres de niños con discapacidades, incluso la, los atletas estrellas participan en el apoyo de este tipo en una variedad de formatos. Entonces, igualdad. Eh, La igualdad de poder y estatus eh, es central. Las, fun las funciones de apoyo entre pares se basan en el mismo estatus. Este elemento es crucial para la colaboración y facilita y facilita la relación de curación. Como resultado de esto, las disparidades en educación, filosofía y poder son menos importantes como barreras. Esto significa que incluso cuando el soporte es principalmente unidireccional en lugar de mutuo. El proveedor de eh, soporte, el par, el, el par o el par profesional, digamos, eh, no tiene autoridad sobre su par. Esto no significa que las personas sean iguales en todos los sentidos, por supuesto. Una dinámica en la que una persona tiene autoridad o privilegio en el tema en cuestión, representa un desafío. Es por eso que alguien que supervisa a otro en el trabajo no puede ser una buena fuente de apoyo de padres, incluso si tienen una experiencia compartida. Por ejemplo, un oficial de policía y un comandante de policía podrían estar en una relación de apoyo de pares, basada en la dificultad de tra del trabajo policial, siempre y cuando no estén trabajando en el mismo de departamento. Además, es difícil para las personas con relaciones históricas complejas, incluso buenos amigos brindar apoyo de calidad dentro de, eh, de apoyo de padres. Sería natural, por ejemplo, quien, que un terapeuta independiente brinde apoyo de padres a otro profesional, como él. Pero sería difícil que trabajara así con miembros de su familia. Debido a que muchos se ven afectados por los impactos de COVID-19 en todo el mundo, una comunidad de experiencia compartida es ampliamente disponible para edificar actualmente con el fin de brindar apoyo de pares. De hecho, es probable que muchas personas estén interesadas en apoyar a otras de esta manera. Uh, si podemos avanzar, señora, para David. Eh, okay. También el internet, los mensajes del texto y los teléfonos móviles hacen que este recurso de apoyo de par sea muy acces accesible. En el apoyo entre pares identificamos cuatro habilidades básicas. La capacidad de conectarse con sus compañeros, escuchar de manera solidaria, um, compartir el camino y la propia experiencia si puede, si, si puede y cuándo puede ser útil. Eso es muy importante y no es decir que todo el mundo eh, debe contar la historia de su vida hacer eh, en eh, en proveer apoyo de padres. Um, eh, esas habilidades son más naturales para algunas personas que para otras pero todos pueden recibir capacitación y mejorarlas. Lo crucial es que uno no necesita educación avanzada o capacitación, capacitación clínica para adquirirlos. Para edificar estas oportunidades, solo se requiere acceso a habilidades fundamentales y capacitación. ¿Cómo? ¿Cómo? Doctor Bruni. ¿Eduardo? guardo ¿Eduardo? un ¿Eduardo? ¿Eduardo? ¿Eduardo? ¿Eduardo? ¿Eduardo? ¿Eduardo? ¿Me escuchan allá? Eh, eh, Doctor Bruni, Andrea, ¿me pueden escuchar? Ahora te escucho otra vez muy bien, sin ruido de fondo, Eduardo. Yo te escucho bien, sí. Ok, muchísimas gracias. Eh, los principios básicos de la conexión y eh, el escuchar activamente, la escucha activa, como digamos, son clave para esto y se pueden aprender fácilmente. Sin embargo, no hay tanta capacitación en las técnicas relacionadas con cuándo y cómo compartir experiencias personales y en particular en relación con crisis, eh, suicidio y angustia, angustia intensa. Ok, uh, siguiente por favor. Eh, para comenzar a desarrollar programas de apoyo de padres, lo mejor es compromet comprometerse con los líderes y las organizaciones o aso asociaciones locales que invierten en la salud mental de su comunidad. Okay. Estos proporcionan un grupo natural de personas que pueden brindar apoyo de pares y ideal, idealmente personas que han experimentado desafíos de salud mental, suicidio, adicción y, crucialmente, crucial, crucialmente eh, la recuperación. Bien. Entonces la Capacitación en el arte y la ciencia de apoyo de pares proporciona herramientas y confianza, así como orientación sobre cómo evitar dar consejos o entrar en la zona de psicoterapia. Desarrollar el programa de apoyo de pares puede ser tan simple como crear una lista de teléfonos. Eh, teléfonos eh, o configurar un grupo de apoyo de pares facilitado los programas más, estru más estructurados incluyen asesoramiento individual de pares o inclu e incluso servicios de especiales para, para, para, para profesionales como digamos eh, en, en inglés, peer specialists, especial, especialistas de apoyo de pares. Al termin, terminar, o cuando estos recursos de apoyo de pares se ponen a disposición de la comunidad, crecen naturalmente, ya que las personas que reciben apoyo de pares a veces van más allá de sus propias luchas para ayudar a otros, es, estar, es decir, eh, empezar a proveer apo apoyo de par a otros. Para terminar, sabemos que nunca tendremos suficientes pro servicios profesionales para satisfacer la necesidad de personas en las fase del grupo subaguda de la enfermedad mental y aún no podemos predecir cuál será el impacto de los muchos estresores psicosociales de la pandemia en la salud mental pública. Sin embargo, tenemos una gran oportunidad para equipar a los ciudadanos de todo el mundo con habilidades que se basen en su experiencia experiencia compartida que reducen la angustia y que fomentan comunidades saludables de muchas maneras a través del poder de, del apoyo de padres ok avanzamos aquí estoy uh, <coughs> disponible a ustedes y si hay tiempo. Podemos hablar. Si hay preguntas, por favor. O si eh, doctor Brune quiere facilitar a eso. Sí, Eduardo, muchísimas gracias. Entonces, ya vamos abriendo la, la sesión a los demás participantes y voy a invitar a todos aquellos que quieran contribuir, comentar, hacer preguntas de levantar la mano en el, uh, en el sistema. Mientras tanto, quiero uh, agradecer a Eduardo por esta presentación y enfatizar una vez más que el apoyo entre pares es un, um, un recurso muy importante, como ha dicho Eduardo, para que no sustituye Uh, tratamientos tradicionales que no sustituye psicoterapia, que no es otra forma de amistad, no sustituye la psicoeducación, pero sí puede contribuir de una manera positiva a todo lo que ya conocemos como en términos de intervenciones. Uh, el apoyo entre pares también es conocido y se implementa en muchos lugares. Tengo la impresión, por lo menos en mi experiencia en Sudamérica, que no les, damos, no les estamos dando... Uh, atención suficiente, digamos, a, la, a, esta, a esta forma de, de apoyo, um, que también tiene implicaciones, por ejemplo, en términos de costos, porque no, son, no serían costos uh, muy elevados como otros tipos de tratamientos tradicionales, y que también se pueden aprovechar de un componente de virtualidad. En la pandemia de COVID-19 muchos está hablando de virtualidad, de apoyo a distancia, de utilizar las tecnologías digitales eh, para um, brindar uh, apoyo a las personas con algún tipo de sufrimiento y, y en este sentido el apoyo entre pares se puede aprovechar mucho también de la, de la virtualidad. Representa un poquito un cambio de paradigma en términos de quién es el experto en salud mental y trata de eh, superar un poquito la, la idea eh, más tradicional para decir así que el, el único experto de salud mental es la persona que tenga un certificado de, de, que certifique que él es un experto, como por ejemplo un psiquiatra, un psicólogo o un trabajador de la salud mental en general, sino se le da eh, más relevancia a las personas ¿no? que Uh, ...puedan haber vivido algún tipo de sufrimiento. Uh, en la penúltima lámina, uh, Eduardo uh, presentó unos pasos concretos... ...sobre cómo empezar uh, para aquellos entre ustedes... ...que quieran uh, trabajar más en este sector... ...lo que me parece muy interesante. No sé si, Marta, podemos volver a la, a la lámina esta exactamente... Y yo creo que eso es, sería un tema muy interesante para, para discutirlo entre nosotros. Uh, ya veo que tenemos una mano levantada y le voy a pedir a Marta que pueda dar la palabra a Inaíba. Adelante, por favor. a todos. Muy interesante la ponencia del de experto. Tal vez eh, mencionar, por lo menos acá en Costa Rica... Estábamos iniciando antes de esta, de esta emergencia la capacitación a nivel de instancias regionales y locales por las particularidades de las comunidades en lo que era formación en primeros auxilios emocionales, eh, quitándole que no fuera eh, psicológicos sino emocionales, para eh, eh, decir que psicológicos solo lo aplican los psicólogos o profesionales de, de las ramas. Entonces, le cambiamos la palabra psicológicos por primeros auxilios emocionales y en este sentido eh, estábamos formando desde a nivel regional y local personas de, de participación interinstitucional, desde los policías, que su nivel educativo tal vez no sea tan alto, funcionarios de otras instituciones, colaboradores de grupos como Pastoral Juvenil, que estos a su vez replicarían en sus eh, respectivos grupos, eh, que me parece que para aplicar toda esta enseñanza que nos muestra don Eduardo, sí sería eh, como en, en, empezando con esa, con esa forma, ¿verdad? con lo mal básico, porque desde primeros auxilios emocionales, otra persona puede brindar ese acompañamiento Entonces, por lo menos aquí si sí lo habíamos empezado eh, ya habíamos organizado a nivel de eh, también cruz rojistas voluntarios que eh, ellos iban a recibir esta formación para abordajes de para los abordajes como primera respuesta que ellos van en casos por ejemplo de intentos suicidas entonces Cómo dar contención a la familia, cómo brindar esa primera ayuda emocional en esos momentos. Pero bueno, se nos vino la emergencia y ahorita eh, tuvimos que poner en pausa esta formación. Quería era comentarles eso. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir. No sé si Eduardo quieres complementar o vemos si hay otras preguntas. Eh, no, me parece... Ese... Es un poco de, eh, el problema que encontramos en hoy actualmente. Eh, es enfocar en, en los servicios urgentes, en lo que podemos hacer y, eh, y otros tipos de programas, de iniciativas eh, de una manera uh, um, separada. Um, pero. Ese programa que ha comenzado usted suena perfecto. Eh, de ahí sea no tan difícil ingresar a la gente en, un, en desarrollar un programa de uh, apoyo de par um, que sea más informal, eh, pero eh, traerles un tipo de educación, de capacitación, como decía. La, la doctora Martínez. Muchas gracias, muchas gracias. A ver si hay otras manos aquí en el chat. Si quieren uh, comentar o contribuir o hacer preguntas, por favor levanten la mano. Eh. Yo veo que tenemos una mano. Shirley. Hola, buenos días. Yo tengo una pregunta. ¿Me escuchan? Hola, Carmen. Sí. ¿Escuchamos? Adelante. Yo, Hola, yo te ¿micrón? escucho, doctor no Oh. Averigüen que está abierto el micrófono, por favor. Bueno, como que el eh, el apoyo de pares es algo nuevo en Latinoamérica de una manera. Eh, puedo decir unas pocas cosas sobre la capacitación, eh, porque la capacitación de apoyo de pares puede variar eh, desde un curso introductorio. Eh, nuestro, bueno, mi empresa tenemos un seminario básico. Que se llama crecer a las nueve horas. Um, además, uh, hay uh, uh, capacitación especializada que requiere normalmente desde este, 40 hasta 100 horas o más. Um, yo puedo, y uh, doctor Bruni tiene viaré documentos de recursos para el grupo eh, acá o nosotros eh, la otra gente eh, que, que le interesa de OPS espero eh, que consideren el valor el muy bajo costo el muy bajo costo y la simplicidad de apoyo de pares eh, pero eh, ya estamos esperando a la doctora Shirley Mayo o no? Sí, de hecho tenemos dos personas que quieren hablar. Carmen, que yo la escuché a ella, creo, en algún momento, y Shirley Mayo. No sé si podemos uh, abrir el, el micrófono, si tienen el micrófono activo, Marta, y si no, que lo abran ellas. Adelante, por favor, Shirley Mayo y Carmen Martínez. Buenas, eh, buenas tardes a todos. Eh, saludos desde Bolivia. Quería comentar que este programa eh, de apoyo de pares también tiene la ventaja de que se puede hacer en el idioma nativo, no sea en aymara, en quechua, entonces puede ser una gran ventaja para llegar a las comunidades. Eh, bueno, eh, a propósito, ese sí, eh, esa forma de apoyo debe ser como algo de, de, de la comunidad de cualquier comunidad y si sí, haya necesario hacer e incluir el, el punto de vista de gente de, de todas las comunidades y eh, en particular eh, yo creo revisar revisar la capacitación revisar o eh, ajustar el modelo del programa para que se cabe con esa comunidad eh, y eh, yo he trabajado un poco eh, con comunidades indígenas en uh, New Zealand y eh, además en los Estados Unidos um, y eh, como que la cultura como sabemos es algo diferente hay que ajustar no, no es ese tipo de programa no es algo de, que <coughs> debemos imponer en cualquier comunidad sino ingresar en la comunidad en ver cómo debe eh, ayudar cómo debe ser y eh, proveer y cómo debe proveer. Eh, apoyo de par, eh, que es que tiene el espíritu y que eh, vale eh, en la cultura de cualquier com eh, comunidad. Eh, de hecho, no, no, no estoy seguro si he contestado o si la pregunta sí. Si, eh, Muchas gracias. Okay, y, y muy buena suerte allí en, en Bolivia. Están haciendo cosas muy importantes. Gracias. Entonces, veo que tenemos otra mano. Mientras tanto, Carmen Martínez, que quería preguntar, uh, tuvo que salir del, uh, del webinar, pero dejó su pregunta en el chat. Así que voy a leerla un ratito. Algunas recomendaciones acerca de las adaptaciones naturales ante COVID del apoyo de pares. Recomendaciones acerca de las adaptaciones naturales ante COVID del apoyo de pares. No sé si Carmen es esta, estás todavía o ya saliste. Sí, hola, muy, muy buenos días a todas y todos. Sí, tengo que estar saliendo ahora mismo a otra reunión, pero sí, si quería solo... Que nos comentara, Eduardo, muy interesante tu presentación, creo que muy útil de verdad en estos momentos. Pero eh, sí, algunos elementos, a ver, eh, ante cualquiera de las intervenciones de salud mental y apoyo psicosocial tenemos que estar haciendo adaptaciones en estos momentos por la cuestión del distanciamiento social y por otras, y por otras cuestiones que todos conocemos, ¿verdad?, ante, ante, ante la situación actual. Entonces, si ¿sí nos podría dar así como algunas eh, pequeñas recomendaciones, sugerencias acerca de cómo se puede adaptar esto a, a las realidades, eh, teniendo en cuenta la situación general. Gracias. Eh, muy buena pregunta. Eh, el, al empezar, yo creo, es decir, yo veo en el internet y por eh, muchos eh, eh, muchas empresas, muchas organizaciones, eh, un serie de sugerencias eh, como mantener a, a tu, pro, tu eh, salud mental propia y algo así. Pero lo que no veo es eh, eh, sugerencias sobre cómo escuchar a otro, eh, cómo compartir eh, el desafío y eh, la fortaleza um, y, y cómo conectar uh, así uh, para no más escuchar para no más estar presente um, eh, hay que respirar como sabemos los prof profesionales um, para escuchar eh, con compasión es algo que yo yo yo creo um, falta la práctica uh, por eso si podemos empezar allá um, enseñando a la gente cómo conectar uh, con compasión uh, sin el, el deseo de, de arreglar eso es el problema que mucha gente piensa en que cuando alguien sufre o cuando tiene problemas difíciles es nuestro eh, es, es que nosotros debemos arreglar el problema o lo que sea eso no eso no ayuden mayormente sino um, estar con ellos um, escuchar eh, darles eh, la compasión y, um, y ser presente eh, con otro cuando se experimenta eh, angustia eh, eh, nuestra nuestra empresa también eh, vamos a presentar unas sugerencias así eh, como empezar eh, sencillamente un apoyo de paro en un proyecto, eh, un red de apoyo de paro, algo así. ¿Hay otra pregunta? Gracias, Eduardo. Sí, veo que tenemos otra mano. Marta, por favor. Verónica Alfaro. Eh, bueno, buenas, uh, buenos días. Eh, saludos desde Bolivia también. Eh, comentarles que sí, nosotros gracias a la OPS también estamos en el en un call center de primera atención que se realiza eh, a las personas que sospechan que por alguna circunstancia tienen o padecen del virus, ¿no? Y eso nos ha permitido, sí, tener a los psicólogos, eh, que hacemos primeros auxilios psicológicos y primera intervención en crisis, se puede decir en las llamadas, sí, ciertos parámetros. Eh, para decir que la primera la primera reacción que nosotros tenemos que tener es la escucha, no una escucha activa para poder sí, realmente comprender a la persona. Y además es el primer paso, yo creo, que para estabilizar a una persona. Uh -huh. No involucrar ciertos aspectos netamente personales ni tampoco comunitarios y tampoco ahondar en el sufrimiento que tiene la persona, sino simplemente escuchar. Y eso sí nos da ciertos parámetros como para poder, por ejemplo, en este caso, ya pensar en, una, eh, en un proyecto, en un programa más que todo, en relación eh, a la intervención, por ejemplo, en duelo, porque no es lo mismo perder, digamos, un, un ser querido en unas circunstancias eh, fuera de este virus. Este virus sí no permite ni siquiera hacer el proceso de duelo normal no sino que eh, nos limita, nos extiende en distancia y nuestro afecto obviamente va a ser realmente eh, más ahondado. Y eso es lo que estamos viendo. no Desde primera línea podemos decir que, que las personas que, que han perdido un ser querido o que tienen a una persona ya con, con el virus, sí, realmente se sienten eh, eh, más afectados, porque no no se permite digamos hacer el entierro que es una parte simbólica de, de iniciar un proceso de duelo entonces sí eh, el el trabajar con eh, en un grupo de pares con estas personas que están sufriendo esto yo creo que sí puede eh, ayudar bastante a la salud mental de estas de estas personas gracias mm. eh. Muy bien eh, dicho, y, y no y, y yo, yo estoy de acuerdo, si pudiera um, desarrollar un sistema para ese tipo de apoyo de par sea perfecto. Y eh, para juntar la gente como del medio de internet o lo que sea, eh, eso también yo creo que uh, haya una gran oportunidad. Eh, de reducir el padecimiento eh, porque sí, eh, es muy grave eh, y, y si la gente puede eh, apoyarse eh, por un, eh, un grupo, un Facebook grupo, lo que sea, eso puede ser un una forma de apoyo de par um, que sea muy bien hecho ese eh, el, el, la única cosa que yo recomiendo si puede es si, si haya la oportunidad de tener alguien eh, para facilitar a, eh, um, a la conversación al a espacio. Eh, bueno eh, yo veo que ya estamos a tiempo y el doctor Bruni, eh, yo tengo solo un, un frase más para decir, pero si quieres preguntarme algo. Yo, gracias Eduardo, muchas gracias. Si tú tienes cinco minutos más, me gustaría extenderme un ratito y aprovechar que en ese momento no veo, no veo que hay una mano levantada y, y le vamos a dar una palabra. Si, si tú te puedes eh, estar conectado un poquito más, Eduardo. Y, sí, no entonces pero antes de darle la palabra uh, galo a veo, antes quería preguntarte en relación con la lámina que se está que se está presentando ahora sobre capacitar el tema de capacitación si puedes dar un poquito de rápidamente de pautas sobre la capacitación cómo sería quién estaría impartiendo la capacitación y qué tan larga es una capacitación por ejemplo de, de apoyo entre pares Uh, por lo menos en la experiencia de ustedes. Gracias. Eh, muy bien. Eh, sí. Eh, yo, en, depende en donde eh, esté. Hay muchos tipos de la capacitación. Eh, unos eh, tardan como hasta 100 horas o más y um, Además, tienen eh, un eh, tiempo de, de trabajo, en otros como menos de 20 eh, yo he dicho que eh, tenemos un seminario básico de nueve horas. Um, es, es un es una eh, cosa que la este tipo de capacitación las habilidades se pueden presentar básicamente uh, y más detrás del tiempo uh, la gente puede ganar habilidades más profundas uh, practicar y llegar a un nivel uh, como digamos para profesional para profesional uh, um, depende en cuáles recursos uh, tiene la comunidad y uh, cuá, eh, y cómo quieren ser o cómo quieren desarrollar los programa. Muchas gracias, Eduardo. Entonces hay, hay también niveles de intensidad uh, diferentes. Sí. Eh, veo que tenemos una mano por Galo Apaza Muñoz. Eh, adelante, por favor. Carlos ha preguntado algo por chat. Yo veo aquí. Yo no veo la pregunta. ¿Tú tienes la pregunta, Eduardo? Aquí dice que si pudiera dar algunas recomendaciones acerca de las adaptaciones naturales ante COVID, de, del apoyo de pares no, sí. esta es la pregunta de antes de, de Carmen Martínez eh, oh, que sí. la en el chat. a ver sí. si Galo Muñoz puede abrir el micrófono y, y comunicarse con nosotros hagamos otro intento por favor adelante ahora el micrófono veo que está cerrado sí, abierto parece Marta, ¿podemos hacer algo? El micrófono lo tiene abierto. Adelante, por favor. No, bueno, debe haber algún problema técnico. Veo que está intentando de abrir el micrófono. Ahora está abierto, ahora está cerrado otra vez. Eh, Podría pasarle la pregunta por, por el chat. Claro. Entonces, Galo a si, si no se logra conectar con el micrófono, de repente hay un chat en donde escribir la pregunta. A ver si hay otras personas que quieren uh, preguntar algo. Magali Pérez, mano levantada, adelante por favor, Magali. No, si Buenos días. Buenos días. Adelante, por favor. Buenos días, señor. Solamente para... Hola. Hola. Hola. Lo siguiente. Estamos, Estamos nosotros... Ya, adelante, por sí, por favor. Eh, Nosotros pertenecemos a la sociedad civil. Y nos interesa mucho este webinario, pero el detalle es que en Bolivia la salud mental ha sido postergada y en este momento también lo es. Sí. Lo que les pediría a ustedes, por favor, es hacernos legar todo el este, este desarrollo de programas que nosotros lo vamos a hacer directamente, tal vez inclusive sin el apoyo de profesionales. Porque en este momento es muy difícil conseguirlos acá desde Bolivia. Sí. Eh, lo que está haciendo la persona que antecedió la licenciada Alfaro es para contestar algunas llamadas de las personas que se angustian por el COVID. Pero estamos también nosotros eh, con algún otro problema, por ejemplo, las personas que ya tienen un trastorno están sufriendo muchísima mayor angustia porque no tienen medicamentos. Entonces, solicitaría también, por favor, que se haga algo desde la OPS aquí en la oficina en Bolivia para que podamos solucionar todos estos problemas. Nuestra, nuestra forma de que nosotros planteamos ese apoyo entre pares, lo hacemos desde la sociedad civil, en nuestras asociaciones, porque muchos profesionales no nos entienden de lo que queremos hacer con este apoyo entre pares y con el compartir entre todos nosotros. Entonces, por favor, yo les rogaría que pudieran enviarnos documentación al... al mail que he registrado, para que podamos llevar adelante esto directamente. Gracias. Muchas gracias, Madre. A ver si está también Lenildo. Voy a, a comunicarme con Lenildo, de la oficina de OPS Bolivia. Otras preguntas. Uh, Galo Pasamuños, ¿queremos hacer otro intento? No, yo un vi pocos que. Unos había... minutos más, eh, doctor Bruni. Perdón. Yo tengo un pocos minutos más. Eh. Yo creo que ya podemos ir uh, cerrando, O de repente una última, ultimísima pregunta, Aníbal Miranda, por favor, muy rápido, para dejar sí. también a nuestro oponente. De, de el, del webinar nos hemos extendido no, soy Aníbal Miranda del Centro de Anzolí en Panamá nosotros atendemos a familias eh, a chicos y a familias con síndrome de Down autismo especialmente y otras condiciones eh, muchas gracias por la invitación eh, lo, la única sugerencia que puedo hacerle es al momento de invitar eh, tener eh, considerar poner las horas de, en diferentes países ya que eh, acá Vimos 11 y realmente para nosotros era 10, así que llegamos un poquito tarde, pero excelente la iniciativa. Muchas gracias. Esa es la única eh, sugerencia que les tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Aníbal. Muchas gracias a todos. Ya vamos cerrando entonces este webinar. Nos hemos extendido un 15 minutos más. Quiero agradecer otra vez a nuestro ponente muy especial, Eduardo Vega, por su disponibilidad y por compartir con nosotros. ...sus conocimientos y su experiencia. Aprovecho también para anunciar que el próximo webinar... ...del viernes que viene, a la misma hora, será sobre eh, experiencias vividas. Y va a haber uno o dos ponentes con experiencia vivida. Va a ser muy interesante, así que participen, como siempre. Uh, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Eduardo. Ha sido un honor, eh, doctor Bruni, y eh, solamente quiero decir que eh, espero que ustedes, que todo el mundo consideren el valor, el muy bajo, bajo costo y la simplicidad de apoyo de pares como una intervención psicosocial, junto con el gran potencial que tiene para re reducir el sufrimiento y apoyar la salud mental de las comunidades en todas partes y muy buena suerte a, a todos los que están acá um, y, eh, y te agradezco eh, la oportunidad eh, Gracias a ti Eduardo y gracias a todos y que tengan un lindo fin de semana y nos estamos conectando el viernes que viene, chao